Tal vez, si eres una persona muy curiosa, algunas veces has pensado cómo ha sido el inicio de muchas cosas, como el inicio de los videojuegos, el inicio de los eSports o incluso la historia de las computadoras. Pero has pensado, ¿cuál fue el primer monitor gamer? Muchos dirán que no fue hace mucho, alrededor de unos 10 años. Y pues la verdad no están tan mal, pero aún toca retroceder mucho más que eso. Y es que en este video también debemos considerar que es gamer. Necesariamente no es que tenga más hercios, porque si es así, estamos hablando de monitores de hace más de 20 años que ya eran capaces de llegar a los 144 hercios, por lo que esos no van a salir en este video. aunque necesariamente en este video el monitor no tiene el nombre gamer, y sí comparte muchas características, como una buena resolución y una buena tasa de hercios, y también tecnologías que ayuden al momento de jugar como eliminar el modo fantasma, y el por qué no tomo en cuenta los monitores cuadrados de hace 20 años es que literalmente si te puedes jugar ahí más de 5 horas vas a quedar sin ojos, y es que los monitores gamers están hechos para eso, o sea para jugar y bueno el primer monitor gamer en llegar a los 144 hercios, que es el estándar de día de hoy fue la Asus VG278E en el año 2012, este monitor tenía una resolución de 1920 por 1080 y un tiempo de respuesta de 2012 segundos Desde entonces no había mucho más monitores pues con más frecuencias en el mercado Pero ese monitor Asus fue el que marcó la diferencia Ya que estandarizó los 144 Hz Aunque parezca increíble y muy innovador para el año 2012 Mucho antes ya existía otro monitor No con la misma frecuencia pero también lo podemos considerar el primer monitor gamer Y este fue de la marca Samsung Y es un monitor de 120 hercios. Ustedes no se acuerdan de aquella época donde literalmente todas las pantallas eran 3D Y sí, ese monitor viene de esa moda Y fue el Samsung 2333RZ 3D Además de que fue el primer monitor 3D de Samsung Y este monitor incluye una pantalla capaz de llegar a 120 Hz Y teniendo otra tecnología como el GeForce 3D Vision de NVIDIA Siendo también el primer monitor o los primeros de Samsung en tener esa tecnología 3D Además este monitor fue de 22 pulgadas Con una resolución de 1680 x 1650 O sea que no era Full HD También con un tiempo de respuesta de 2 milisegundos Y también tiene un panel LCD A día de hoy es muy buena opción si lo único que te importa es jugar Y además de que tan solo te importen los Hz Porque no creas que te ofrece la misma calidad de los monitores actuales ya que son más de 15 años y en su tiempo fue un monitor muy novedoso también bastante caro ya que salió con un precio estimado de los 350 euros y además de que no he encontrado tanta información de él hay muy pocos videos y la única página como confiable que encontré información sobre él es una española donde, donde dice que salió al mercado en el 2009 pero en otras páginas también he encontrado que salió en el año 2008 por lo que en el momento me quedo con el año 2009 y con el precio de salida de 350 euros y también tenía mucha curiosidad de mostrar a ustedes ese monitor pero tristemente no encontré por ningún lado busqué por marketplace además por mercado libre y la verdad es que nadie vende ese monitor que hizo es que en el mercado brasileño y si se puede llegar a encontrar, pero ¿quién en es ese mercado, en mi país, no lo hizo por ningún lado. Y si alguno de ustedes tiene este monitor, me gustaría que compartieran sus pensamientos comentarios. Y si nada más que decir, sí, dale like al video si te gustó, suscríbete para más continuas, para que más arries. Eso es todo, chao, suscríbete y yo me voy a buscar ese monitor, chao.